¿Verdad? Viene otra alumna. Muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de matemáticas. Están en simulación, de academia Más. Soy el maestro Luis Granados. Vamos a iniciar. Y para el día de hoy vamos a ver matemáticas. Vamos con el primer problema. El primer problema dice: observe la siguiente recta numérica y qué número decimal representa el punto X. ¿Sí? Bueno, aquí está una recta numérica 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí está un punto X Si ven, está entre 2 y 3 No está a la mitad Está un poco recorrido a la derecha Entonces, ¿cuál es la opción correcta, Daniela? 2,40, 2,90, 2,80 o 2,25 ¿Cuál se aproxima más? 2,80 Muy bien, sí, así es Permítanme un momento. 2.80. La respuesta correcta entonces es... 2.80. ¿Correcto? ¿Dudas hasta ahí? Y nada más nos piden eso. Así de difícil. Pasamos a la pregunta número 2. Y dice... Una persona... Ignora la, la altura de su casa, ignora la altura de su casa, la persona mide 1.65 y proyecta una sombra de 3 metros. La casa por su parte proyecta una sombra de 8 metros. La altura de la casa es y esto lo podríamos resolver como Paula. Esta paula, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resolverlo, Paula? ¿Alguna idea? Eh, no sé, ahorita estoy analizando el problema La forma más fácil es Te dan tres datos Y te falta uno ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Eh, ¿Es? Perdón, ¿quién habló? Yo, Daniela Ah, Daniela ¿Qué utilizamos, Daniela? Una regla de tres Una regla de tres, muy bien, Daniela Una regla de tres y el resultado es, a ver si se ve, 1.65 metros es a 3 metros, como x es a 8 metros, porque necesitamos la altura de la casa. Entonces x es igual a 1.65 por 8, 1.75 por 8 entre 3. Y la respuesta es x, es decir, la altura de la casa es 4.4 metros. ¿Se ¿Te entendió? ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien, pasamos al siguiente problema. Para los que van llegando, esta presentación se les envía por WhatsApp. Nada más pónganme atención. Bueno, ese sería el segundo problema. Vamos con el tercer problema, ¿de acuerdo? Tercer problema. Uy, hay nanita. Un triángulo doble. Bueno, a ver. Calculen la medida en centímetros del segmento AB. Aquí está A y aquí está B. De la siguiente imagen, empleando la semejanza de triángulos. Bueno, aquí está A y B, que es la altura, ¿verdad? Aquí está DE que separan a la mitad del triángulo. Y aquí está B y C, que sería la base. Si, si ven, se forman dos triángulos. Este triángulo más grande y este triángulo más pequeño. Entonces, la pregunta es calcular la medida. Si tenemos 2 centímetros aquí de AD y de D a E, 3 centímetros. Y de B a C, 18 centímetros. La pregunta es. El segmento AB, es decir, de aquí a acá, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Qué utilizamos ahí? Raquel. Ah. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Sí, a ver, si yo tengo dos centímetros aquí de AD y de D a E tengo 3 centímetros. De B a C tengo 18 centímetros. Me falta un lado. De A a B. Tengo 3 datos y me falta un dato. ¿Qué utilizamos ahí? Eh, ¿La regla de 3 o...? ¿Regla de 3? Correcto. Utilizamos regla de 3. A ver, ¿cómo la aplicamos? A ver. 2 centímetros es a 3 centímetros. Este 2 centímetros es a 3. ¿Sí? Como X, como X, esta X de AB, a este sería el X de A B, es a B, es a 18 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? 2 por 18, 2 por 18, entre 3. 2 por 18, entre 3, regla de 3. 2 por 18, 36, entre 3, 12 ¿qué? Centímetros. Entonces, de, de A a B, ¿sí lo ven? De A a B, valdrá 12 centímetros, el lado X. Este, este lado si ¿Sí se ve? Dejen ponerlo Estoy buscando este lado aquí. De aquí a acá. ¿Sí? Entonces utilizamos regla de qué? De 3 Y la respuesta correcta es 12 Muy bien Pongan atención porque estoy Si ven estoy preguntando La siguiente Calcule la altura del triángulo de la imagen empleando los fundamentos del teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. Y entonces aquí dice que vale. Cuatro. Y luego aquí la el, el, el hipotenusa vale 8 metros. ¿Se acuerdan qué es el hipotenusa? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a recordar. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo el teorema de Pitágoras. ¿Alguien se acuerda cuál es el teorema de Pitágoras? Ahí está un micrófono abierto. Por favor, lo apaguen. Micrófono. Están haciendo ruido. Muy bien. Calcule la altura, entonces. Teorema de Pitágora? ¿Sí? Es este, ¿verdad? Como aquí tengo la hipotenusa que vale 8 y el cateto opuesto que vale 4, me falta el cateto adyacente. Este, este lado. Entonces, la fórmula es cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado Menos cateto opuesto al cuadrado. ¿Sí ¿Se acuerdan de esto? Y como esté elevado al cuadrado le sacamos raíz. Esto que está elevado al cuadrado sale como raíz. Raíz cuadrada de le cotemos al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Aplicamos esta fórmula. ¿Cuánto vale H? 8, ¿verdad? 8, ¿qué? Al cuadrado. ¿Cuánto vale CO? Cateto opuesto. 4. Al cuadrado. 8 al cuadrado. 8 por 8. 8. 64, 4 por 4 16 A 64 le resto 16 ¿Cuánto me da? 48 La raíz cuadrada de 48 La raíz cuadrada de 48 En calculadora me va a dar 6.92 La respuesta correcta es Metros, ¿verdad? 6.92 metros Aquí faltó un metro ¿Sí? ¿Dudas? Teorema de picantes no. ¿Correcto? ¿Dudas, Daniela? No. no. Esto viene en el examen con examen Colbach. ¿Sí? Probablemente por ahí, si ya llegó eh, Fernanda, probablemente también en el examen de LUNAR te preguntan algo así sobre el tema de Pitágoras Para el examen de LUNAR. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Sí? La siguiente pregunta dice... Responda las siguientes preguntas. Calcule el porcentaje que representa el jugador 3 a partir de la siguiente tabla. Jugador 1, frecuencia 89. Jugador 2, 96. Jugador 3, 142. Jugador 4, 91. Jugador 5, 102. Totales, 520. Pregunta, el jugador 3, ¿cuál es el jugador 3? Aquí está. ¿Sí? Entonces, respuesta, ¿cuál será su respuesta? ¿Qué tenemos que calcular y qué nos piden? Primero, lo que hacemos es sumar todos los elementos de aquí. ¿Sí? 89, 96, 122, 91, 102, 500. Ah, total aquí está 520, ya está sumado. ¿Sí se dan cuenta? Ya está aquí su la suma, que son 520. Muy bien. A 142, que es este, el de arriba. A 142 lo divido entre 520 para sacar... ¿Cuánto representa el porcentaje? Vamos a sacar porcentaje. 142 entre 520. Y eso me da 0.2730, si tienen calculadora a la mano. Por 100. Porque como es un tanto por ciento, es por 100. Y me da 27.30. y ¿Sí? La respuesta correcta, 27.30, ¿qué? Por ciento, ¿verdad? Un tanto por ciento. 27.30 por ciento. Y es esto como se obtiene un porcentaje. ¿Dudas? la cantidad entre el total por 100. ¿alguna duda?, ¿no?, ¿podemos avanzar?, ¿sí?, sí. muy bien, la siguiente pregunta, pues vamos rápido porque esta va muy fácil, muy bien, la siguiente, calcule la medida de los lados del triángulo escaleno, si su perímetro es 96 centímetros, y están representados por la expresión a más uno, a más 2 y A más 3, respectivamente, aquí tenemos A más 1, A más 2 y A más 3, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué significa? Primero, tengo que saber el valor de A, tengo que calcular el valor de A, el valor de A, y luego sumarle 1, sumarle 2 y sumarle 3, de tal manera que el perímetro valga 96 centímetros. ¿Cuál es la fórmula del perímetro, Fernanda? ¿ahí ¿Está Fernanda? ¿Cuál es la forma del perímetro de un triángulo? ¿No? A ver, el perímetro vale cuánto? 96. La fórmula del perímetro es el perímetro es igual a, a más B más e. Yo sumo el lado este. Ah, no. Más lado, más lado Más lado, más lado, más lado Sí. Entonces A va a valer A1 B va a valer A más 2 Y C va a valer A más 3 ¿Sí se ve? A más 1, este vale F Este vale F Y este vale F ¿De acuerdo? Muy bien eh, El problema aquí Es que no sé cuánto vale A Pero ¿podría calcularlo más o menos cuánto vale? Y la respuesta es sí, ahí va ¿Cuánto vale el perímetro? 96 ¿Cuántos lados son? 3 96, 3 Me va a dar un promedio de 32 O sea, cada lado vale 32 Y todos valen igual Pero no valen lo mismo Entonces Tomo una decisión Reviso una de las opciones Esta parece 40 31, 32 y 33 A ver, lo sumo 31 más 32 más 33 ¿Le da 96? Resulta que sí pero no voy a poner que eh, el valor de A vale 31, sino más bien el valor de A vale 30. A ver, ¿por qué vale 30? Porque si yo sumo A más 1, es decir, 30 más 1, ¿cuánto me da? 30 más 1, ¿cuánto me va a dar? 31, el valor de A vale 30. ¿Y me da este valor? Sí, ¿verdad? Ok. A más 2, A vale 30. A más 2 es 30 más 2, ¿cuánto me da? 32. A más 3, A más 3 es 30 más 3, 30 más 3 me da 33. Si yo sumo 31 más 32 más 33, ¿me da 96? ¿Sí? ¿Sí? Sí. efectivamente. Entonces la respuesta correcta es esta. 31, 32 y 33. Pero si me piden el valor de A, por eso es importante este problema, el valor de A vale 30. Que le sumas 1, 31, le sumas 2, 32 le sumas 3, 33 ¿se entendió? ¿Eh? de todos modos se los voy a enviar ¿Eh? sí, de... correcto, pasamos a la siguiente viene otra figura calcule el área del cuadrado más grande donde Y es la base del rectángulo sombreado y 6 es la medida de los lados del cuadrado blanco a ver, de aquí sí se ve el verde. De aquí aquí, ¿vale cuánto? 6 Y de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Seis. 6. ¿Sí? Eso no sabemos cuánto vale. ¿Sí se ve? Porque okay, estoy pintando el verde. ¿Cuánto sí. vale? ¿Quién sabe? Entonces, pregunta, podremos saber cuánto vale eso? Pues sí. ¿Qué nos piden? Calcular el área ¿Cuál es el área de un cuadrado? Fórmula A ver, Paola mm, No, no me la sé ¿No? ¿Te, ¿No te acuerdas? Muy bien ¿Cuál es la fórmula del área cuadrado, este, Daniela? ¿Lado por lado? No Base por altura La fórmula del área de un triángulo es base por altura Aquí está, mira Ah, si ¿sí se ve, base por altura ¿cuánto vale la base? 6 más 10 aquí voy a sumar este 6 más 10 que es este pedacito que sobra ¿Sí? ¿cuánto vale la altura? 6 más 10 también ¿Sí? entonces ¿cuánto vale la base? 6 más 10, esto ¿cuánto vale la altura? también 6 más 10 y si ven esto si yo multiplico 6 por 6, ¿cuánto me va a dar? Este es un binomio conjugado. 6 por 6 me va a dar 36. 36. Seis por Y, 6Y. Y por 6, 6Y. Y por Y, Y cuadrada. ¿Ya lo vieron? Es un binomio conjugado. Este por este, 36. Este por este, 6Y. Y por 6, 6Y. Y por Y, Y cuadrada. Y entonces si lo ordeno... Primero Y cuadrada, luego 6, sumo 6, más 6. ¿Cuánto me da 6 más 6 aquí en medio? Términos semejantes. 12Y. Y luego al, al final pongo el 36. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Esta, ¿verdad? Y cuadrada más 12Y más 36. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Porque ahorita pasó una moto. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. sí. Muy bien, correcto. Entonces, hay que recordar aquí la fórmula y hay que recordar aquí el, el cómo se resuelve un binomio conjugado. es correcto. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Sí? Bien. La siguiente pregunta es, la siguiente gráfica representa la cantidad de bolsas de palomitas que se vendieron en cuatro funciones realizadas en la Ciudad de México. De acuerdo con los datos que se muestran, ¿cuál es el promedio de las bolsas de palomitas vendidas? ¿Sí? A ver, la primera función más de 400, ¿verdad? La segunda función, alrededor de 200. La tercera función, cerca de 400. Sí, cerca de 400. Y la última función, 500. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a repetir la pregunta. La siguiente gráfica representa la, la cantidad de bolsas que se vendieron en las cuatro funciones realizadas en el cine ciudadano De acuerdo con los datos que se muestran, la pregunta es... ¿Cuál es el promedio de bolsas de palomitas vendidas? Entonces, ¿qué hacemos para calcular el promedio, Raquel? Se suman, se suman todos los... Muy bien, Paula. ...palomitas de todas las funciones. La primera función, 450, ¿verdad? Uh -huh. En la segunda función, 200. La tercera función, 350 aproximadamente, ¿sí? sí ¿Y la cuarta puntual? 1,500. Perdón, 500. Se suma todo. ¿Sí? Aquí lo sumamos todo. Da 4 y me da 1,500. 1,500. ¿Sí? Aquí es el total. A 1,500 lo divido por la cantidad de funciones, la media. Es un 4. Entre 4. ¿verdad? 1, 2, 3, 4, entre 4. Sí. Entre 4 me va a dar 375 y ese sería el promedio o la media. ¿Sí? Las dos cosas, promedio o media, serían 375 bolsas de palomitas que se vendieron. ¿De acuerdo? Sí. sí. ¿Muy bien? ¿Dudas? Entonces, ¿me piden? De no. Hacer? Muy bien. Okay. Vamos a pasar a la siguiente. Un alumno obtuvo las siguientes calificaciones. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 9. 9, otra vez 9, 10 y 10. ¿Cuál es la moda? A ver... Me va a decir eh, ¿No nueve? ¿Más de? No es 9 ¿Quién habló? ¿Daniela? Sí ¿Sí? ¿Daniela? Muy bien, 9 ¿Por qué es 9 Daniela? Porque es el número que más se repite Exacto, ¿verdad? ¿Cuál es la moda? Aquí está Primero, la sumatoria de todo esto Si yo sumo todos estos elementos Me va a dar 99 La moda me va a ser va a ser 9, ¿por qué es 9? porque es el elemento que más veces se repite, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4 veces ¿verdad? Las líneas se rojo. ¿Mm? la media, ahora si te quieren calcular la media ¿cómo es los 99? el valor que es del total que es 99 entre 12, ¿por qué entre 12? porque son 12 elementos ¿me da cuánto? 8.25, la media es 8.25 ¿y la mediana? ¿cómo se obtiene cómo se la mediana? Se ordenan los elementos y se buscan los dos elementos del medio, y los dos elementos del medio son 8 y 9. Aquí hay dos elementos. Como también el 12, par, se toma el 8 y el 9. Se suma el 8 y el 9. El 8 y el 9 se suma y se divide entre 2. 8 más 9 es 17, entre 2 a 8.5. La mediana es 8.5, la media 8.25 y la moda 9. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? ¿Tú da? ¿Dudas Raquel? ¿No? ¿Fernanda por ahí anda? ¿Dudas? Anda muy callada Fernanda No ¿No? Ah oh, bueno, ok Continuamos Dice, al sumar los cuadrados los cuadrados de las edades ve vamos a sumar los cuadrados de las edades Ya como resultado 100, haz de cuenta eh, Paola y Fernanda Cada quien tiene una edad, eleva el cuadrado y luego lo suma Y al sumar te debe dar 100 ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Considerando que A es dos años mayor que B, entonces tiene que A y B tienen la edad de... ¿Qué edad tendríamos? Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Primero, A cuadrada y B cuadrada, ¿cuánto me va a dar? 100, ¿verdad? Entonces A es dos veces mayor que B. B. ¿Sí? Veo algunas opciones 8 y 6 A puede valer 6 y B vale 8 A ver, lo hacemos A ah, Sería al revés, ¿verdad? Aquí está como en desorden Aquí primero, así Bueno, lo pongo en orden 8 al cuadrado más 6 al cuadrado Ajá, da lo mismo que acá 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, el orden de los humanos no, no resultados. 36 más 64 100, ¿verdad? 8 al cuadrado, 64 6 al cuadrado, 36 36 más 64, 100 ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto vale A? Sí. A vale aquí, es al revés A vale 8 ¿Y B vale cuánto? 6 sí. Sí, Es al revés, ¿Se entiende? ¿No? Ah, y la otra condición, ¿es dos, dos, dos años más grande? ¿Sí? Entonces, sí. Eh, si yo sumo a 6 más 2, me da 8. ¿Cumple esa condición? Sí. Sí. sí. ¿Por qué? Porque A es dos años más grande que B. 8 este es, es dos años más grande que 6. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta ahí? Sí. No. ¿Dudas? No. Muy bien, continuamos. Miren, la siguiente pregunta. ¿Qué expresión algebraica representa la hipotenusa de un triángulo? Aquí es A, 4x menos 1, y B, 2x más 2, y C, no sabemos cuánto vale. Entonces me piden que la expresión algebraica de la hipotenusa. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la hipotenusa? A ¿Vale, ver Fernanda, que por ahí, invoco el espíritu de Fernanda. ¿Cuál es la, la fórmula de la hipotenusa? La fórmula de la hipotenusa es... hipotenusa cuadrada es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto o si despejo, la raíz cuadrada de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, ¿verdad? entonces mi hipotenusa es, ¿cuánto vale sea? sea vale todo esto a ver si se ve, todo esto ¿cuánto vale sea todo esto? ¿Sí? entonces sea cuánto vale 4x menos 1, ¿verdad? al cuadrado ¿y cuánto vale sea 2x más 2? 2x más 2 al cuadrado, al cuadrado. Resolvemos este. Esto es un binomio al cuadrado. Eh, ¿Se acuerdan de cómo se resuelve el binomio al cuadrado? El cuadrado del primero sería 16x cuadrada. Menos 2 veces el primero por segundo. 2 veces 2 por 4x sería 8x. Y el último término al cuadrado. 1 por 1. 1. Más. 2x al cuadrado se eleva al cuadrado. Es decir, es un binomio al cuadrado. El primer término se le va al cuadrado, 4x cuadrada. Dos veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el último término se le va al cuadrado, 4. ¿Sí? Entonces resolvemos el binomio al cuadrado aquí y el binomio al cuadrado aquí. Nos da todo esto. Bueno, estamos en términos semejantes. 16x cuadrada con quién es semejante? Por 4x. 16x cuadrada más 4x cuadrada me va a dar cuánto? 20x. ¿Aquí ¿Sí se ve? A 16 sí. X cuadrada más 4x cuadrada, 20x cuadrada. 28x 20 se elimina, ¿verdad? Por menos y con más 8x se va aquí más 1 y aquí más 4, ¿cuánto te da? 5. 5. Como el 8x se eliminó, ya no lo ponemos. ¿ah? Y sacaremos la raíz cuadrada de 20x cuadrada más 5. ¿Cuál es la opción correcta? Esta, ¿verdad? La primera. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? La siguiente es muy fácil. ¿Cuál es la fracción equivalente a 3 quinceavos? A ver Raquel, ¿cómo convertimos 3 quinceavos en una fracción equivalente? 3 sobre 15. Es la que es igual. Uy, ya me quedan 10 minutos. ¿Sumando o multiplicando? No. no. A ver, ve las opciones. Un cuarto, un quinto, un tercio y nueve octavos. Nueve sobre dieciocho, perdón. Yo digo que la opción es la 2, ¿no? Uno, dos cinco. Uno sobre un cinco. Quinto. ¿Por qué es uno sobre cinco? Porque si yo divido 3 entre 3, me va a dar 1. Si yo divido 15 entre 3, me va a dar 5. Entonces la respuesta correcta es un quinto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto tan sencillo se los van a preguntar. ¿Vale? Hay que saberlo hacer. Se llama fracción equivalente. ¿Qué hago? Divido arriba y abajo. Bueno, como ya me falta poco entonces, tiempo para terminar, yo creo que vemos entonces, uno, un más. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver. Este es importante. Vamos al último. El cuádruplo de un número disminuido en dos unidades es equivalente al triple del mismo número aumentado en una unidad. Si X es la representación de este número, ¿cuál es la siguiente ecuación que permite conocer su valor? Ajá. A ver si se entendió. Que lo lean rápido. Dice que el cuádruplo el es cuatro veces un número disminuido en dos unidades a X de resto dos. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y dice que es igual o equivalente igual a tres veces el triple, tres veces, el mismo número x sumado una unidad. ¿Ya lo vieron? O sea, todo este rollo lo expresé de, de, de expresión verbal en español en expresión matemática, sí. La respuesta correcta es. ¿sí? ¿Sí? Nada más hay que leer para hacer bien. Ahí cuando les pase la presentación, lo leen con calma. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. La Casi ya terminamos. Vamos a apurarnos. A partir de la siguiente gráfica, determinen los puntos porcentuales que se refieren a la playa durante sus vacaciones. Muy bien. ¿Cuántos fueron a la playa? Si sí, es el más grande. ¿A la playa cuántos fueron? El 50%, que es la mitad del círculo. ¿Sí se ve? el otro 25% este, a la montaña, no, no sale, el otro 15% no salió, y el 10% a otro país, ¿de acuerdo? Eso es muy fácil. dudas no. no. Muy bien, a ver, la última, para resolver correctamente la ecuación, x cuadrada más 9x más 14 igual a 0, sacamos la raíz 1 correspondiente a, y la raíz 2. Y lo que vamos a hacer ahí es más fácil por factorización. y tengo 7 minutos. Y factorizamos esta, esta. ¿Y qué hacemos? Un par de paréntesis, ¿verdad? X y X. Buscamos dos números por multiplicar. Nos den 14. Al multiplicar me den 14. 7 por 2, 14. Y luego al sumar me den 9. 7 más 2, 9. 7 por 2, 14. Más por más da más. Más 7 y más 2, más 9. Entonces, a esta X más 7 le vamos a cambiar el valor. ¿Sí? A la X1, entonces será, si está sumando, pasa como Restando, ¿verdad? X1 sí. es igual a menos 7. Y aquí X2, si está sumando, pasa restando. Entonces será menos 2. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la opción correcta. Menos 2, 7. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto se llama factorización. ¿Sí? quedan 100 minutos ah, este, uy para forrar una lata vacía se cuenta con un rectángulo de papel 12.25 centímetros por 25.12 centímetros para cubrir un entorno calcula el radio del círculo de papel que debe recorrer para forrar la base entonces aquí arriba tenemos 25.12 acá 12.25 y me piden el área de esto está un poco complicado porque hay que pensarle mucho pero la respuesta es esta la circunferencia es tipo radio cuadrado verdad? Pi por radio al cuadrado. Entonces, Pi vale 3.14. Y yo vi una opción. Es la primera. A ver, le con la primera opción, ¿no? 4 al cuadrado. Y, y radio se le va al cuadrado. 4 al cuadrado me da cuánto? 16. ¿Sí? 4 por 4 es 16. Por 3.14 me va a dar 50.24. Ese sería el área de esta. ¿Sí? Y aquí lo que me piden es el gen. El radio, ¿no? El radio, sí. El radio, efectivamente. El área es esta, el diámetro sería 8 y el radio sería 4. Si lo hago más grande no me saldría, sería muy grande el círculo. Y aquí, nada más para que se den una opción, una idea más o menos, tiene que ser alrededor de 12.25. Y aquí, aquí sí lo cumple esta. ¿sí? Es un poquito más grande, grande que 12.25. Y si lo multiplico nada más 3 por 4, 12, me daría más o menos esto. Por eso esa es la opción correcta. Sí, de todos modos se los paso. Esto es interesante, es una de las preguntas más eh, complicadas que hay. Y con eso terminamos el día de hoy. Este, les agradezco su presencia. Eh, les envío también la grabación. Va a estar la grabación en Facebook. Y sería todo por hoy. Gracias. Nos vemos a la próxima sesión, que vamos a ver matemáticas también.